Ok, de nuevo muchas gracias por compartir tu tiempo. Te agradezco mucho que nos permitas charlar en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas Para gracias efectos a usted. de... Perdón, buen día. Ver... No te preocupes. Para efectos de entender que tenemos un tiempo específico, le hemos dado a todos los amigos que nos han hecho favor de aceptar la entrevista 30 minutos como máximo, si necesitas suspender antes por razones de causa de fuerza mayor. No tengo problema, pero no nos... Eh, tratemos de no pasarnos de 30 minutos, ¿correcto? Está muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Muy buenos días. Mi nombre bueno. es Claudia Figueroa. Soy presidenta de AMECA, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Teroides en México. Ok. Tienes una idea clara de... Eh, ¿Cuándo se constituyó tu asociación? Sí, la, la asociación se constituyó hace cinco años, en mayo Ajá. de 2015. Ajá. Pero este, yo inicié con grupos de apoyo y tratando de buscar la información y saber más sobre mi enfermedad, porque a mí me sí. diagnosticaron en 2007. Sí. En más o menos 2008, fines de 2008, principios de 2009. Desde ahí ando o sea, trabajando en esto. Tienes 12 años en esto. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Cuál es el universo de pacientes, independientemente de que ya me comentaste acerca de este tema de cáncer, ¿cuál es el universo de pacientes al que ustedes se abocan? Pues la mayoría son los pacientes que están eh, ya diagnosticados con, con el cáncer de tiroides, Ajá. que buscan la información simplemente okay. porque les, les afecta el, el, el saber que es un cáncer. Sí. Y no, no había mucha información. Y es un cáncer minoritario, pero, pero finalmente estamos viendo que ya es la tercer causa de cáncer en la mujer. No le ponen mucha importancia o no se le, yo creo que lo voltean a ver mucho porque la mortalidad es muy baja, se sigue manteniendo abajo del 1%. Pero realmente cada año estamos viendo que la incidencia crece. Aún así, seguimos siendo una enfermedad poco frecuente y no, no nos consideran dentro de los tipos de cáncer, digamos, agresivos o, o que, pues, importantes, digamos. Regálame una muy breve semblanza del trabajo que has desarrollado desde hace 12 años. Bueno, pues yo inicié buscando la información en, pues, en internet, ¿no? qué me iba a pasar o qué iba a suceder después de mi diagnóstico, si mi vida iba a ser normal y empecé a buscar información y no encontraba nada aquí en México. Uh -huh. Entonces, yo buscaba en, en internet y lo único que me que encontraba era la Asociación de, de Argentina, que en ese tiempo es, ya estaba conformada, que se llama Actira, y la, información, la, la Asociación de España, que es AECAT, la Asociación Española de cáncer de Tiroides. Esas dos asociaciones eran las que empezaban en ese tiempo a cobijar a los pacientes, a, a decirles, bueno, si tienes un cáncer, pero es un cáncer que no es agresivo, no vas a morir, sí cambia mucho, pero no vas a morir de, de esto. Y eso me gustó porque yo sí tenía como el, como el miedo de, de haber tenido un cáncer y no saber qué iba a pasar, ni cuál era mi... Sí, los doctores te dicen, ya ya te operamos, sigue tu tratamiento, pero yo quería saber qué iba a pasar más adelante, cuál era el de vida. ¿Qué me esperaba de todos los tratamientos? Empezó a haber gente que había pasado por el mismo cáncer y no encontraba aquí en México. No, no había cómo, cómo buscarlos. Estoy perdiendo. Y, pues, estoy perdiendo. se confía tu casa. Empezaba a conectar a una persona en México y entonces y nos reunimos, éramos dos o tres, o éramos cinco. Claudia, estoy perdiendo... Sí, y a el veces sonido. pasaba más... más estoy así. perdiendo el sonido y tu imagen se congela. Ay, a ver. Me quedé, hasta donde te escuché fue a la Asociación Española que nos cobijaba y que nos daba información, y luego comentaste los siguientes 30 segundos algo que no se pudo entender. Así, que los, los pacientes de, de México se empezaban a conectar ahí con, con ellos, ¿no? empezaban a buscar ahí la información, y uh -huh. ellos nos, nos los, bueno, me los, me los pasaban a mí, me decían, ¿sabes qué? Claudia, que hay una persona de México, ¿no? Tú que estás ahí como, como buscando personas para conocerlas o para, para saber su, su diagnóstico, para saber cómo lo habían pasado, para saber sus opiniones y cómo lo estaban viviendo. Y así empezamos. Entonces, pasado 2010, 2011, 2012, y ya éramos un grupo más o menos de unos 30 o 40 de aquí de la Ciudad de México sí. y algunos también de, de algunos estados de la República, Entiendo. como Guadalajara, San Luis Potosí, que está el trabajo entonces, sí, se ha ido consolidando de manera natural con el paso del tiempo, agregando más pacientes a tu registro de apoyo. Y eh, sí. lo que observo es que, como casi en todos los casos, como casi en todos los casos, la información que eh, originalmente logras, logras contener a favor tuyo viene de fuera. Casi todas las asociaciones de enfermedades raras me refieren y la Asociación Española y la Asociación Argentina, casi todas. Sí. Lo que nos indica lo atrasadísimos que estamos en estos temas, porque evidentemente el, el trabajo que tú haces es no importante, es indispensable para las personas que, como tú, padecen este, este tipo de enfermedad. Lo eh, que también me llama la atención es que, en tu alocución mencionaste el cáncer en las mujeres. ¿No les da a los hombres? Sí, pero es un es un es una... de Por cada 4.4 mujeres es un hombre diagnosticado. El, uh -huh. el cáncer de tiroides y las enfermedades en la tiroides es la mayoría, el, el porcentaje más alto es en mujeres. El hombre es un 5% del total de enfermedades tiroideas uh -huh. y en el cáncer de tiroides es un 3%. En La mayoría y, somos mujeres. Ok, y en todos los casos, por fortuna, no es mortal. Mm, mm. ¿Es correcto? Pues no, no, solo, porque hay cuatro tipos de cáncer, que son el papilar, que es el más común, el que tenemos la mayoría. Ajá. Tenemos un 85 al 90% de pacientes, el cáncer papilar, el Ajá. medular, el folicular y el anaplásico, que ese sí tiene es muy agresivo y, y la verdad la mayoría de los pacientes fallecen a los dos meses o tres meses de, de la fase aguda déjame entender eh, eh, del que tú eh, conoces y tienes la asociación es mortal el no. cáncer lleva a la no, muerte no, no. no. A, a eso me refería a que en, en tu caso específico eh, el cáncer que tú atiendes afortunadamente no es mortal es correcto bueno el cáncer de tiroides no es, no es mortal, no es agresivo, pero okay. tiene cuatro variantes. Una okay. de ellas sí si es agresiva, y el med, otra son dos variantes, la medular y la, uh -huh. y la y la, este, y la otra este, que es más agresiva, okay. que es el, el, el, el, el folicular y el medul, y el medular, okay. son un poquito más agresivos que el papilar. El papilar la mayoría lo tenemos. Okay. Y, y, y el, el anaplásico es el que sí es más agresivo y la gente sí llega a fallecer, pero es un porcentaje muy bajo. Okay. La mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides tienen una expectativa de más de 20 años a partir de su diagnóstico. Qué bien. Y me refiero en la mejor de las acepciones, qué bien que a diferencia de otros tipos de cáncer, ustedes tienen en ese caso la oportunidad de tener un tiempo para para muchas cosas y, y sobre sí. todo para estar cerca de los que los aman y a quienes ustedes aman. De cualquier forma, hablar de cáncer siempre es un impacto muy importante. Como tú dijiste al principio de tu intervención, cuando le dicen a uno eh, cáncer, uh, uno sí. inmediatamente piensa 42 mil 42, cosas que tienen que ver con muerte. O sea, no, sí. no piensas en, ah, esto va a poder sobrellevarse, esto va a poder tener una... Eh, oportunidad digna no no piensas en el panteón piensas en la cremación piensas en ya me voy piensas en ahora que les digo a mis familiares en eso piensas sí. y déjame comentarte que yo te veo y en ocasiones en que sonríes lo haces de manera franca y eso me da mucho gusto porque porque entiendo que tienes bajo control tu tema y tenerlo bajo control y lo digo con todo respeto, tenerlo bajo control es una maravilla porque muchos hombres y mujeres en México, no solo de cáncer, Claudia, de otras enfermedades, tienen absolutamente descontrolado su tema. Y entonces difícilmente los, eh, los observa sonreír o estar a gusto. Normalmente traen un peso encima muy grande que conflictúa todo lo que tiene que ver con su circunstancia. Eh, dicen con justa razón que te mata más el diagnóstico que la enfermedad, sobre todo sí. cuando lo tomas de manera abrumadora. Cáncer, uh hay gente que, hay gente que como tú hace resiliencia, que, que le da la vuelta y que hace de lo malo algo bueno, y que aparte comparte eso y permite que otros. Mira, cuando una mujer o un caballero, pero en este caso mujeres, cuando una mujer se entera de este diagnóstico y por razones de la vida o el destino llega a hablar contigo, tú le debes de devolver la paz y la calma, la que le quitó el médico. Porque los médicos son en un gran porcentaje insensibles. Te dicen, no, pues lo sentimos, no hay nada que hacer, lo siento, punto, se acabó. Entonces esas personas que han sido diagnosticadas bajo este parámetro de información, que llegan contigo y tú le dices, no, no, espera, espera, espera. Lo que el médico no te dijo es esto, esto, esto, esto, esto, que tiene que ver con posibilidades reales para ti de estar todavía mucho tiempo y, y en condiciones muy buenas. Sí. Te felicito porque puedes hacer eso. Y te felicito sí. porque porque como tú expresaste, o como entendí que expresaste, el, el diagnóstico eh, ciertamente me impactó, pero conocer la realidad de esta enfermedad me devolvió la paz. Porque y te así. empezaste a... Te empezaste a ocupar de todo lo que te tenías que ocupar. Sí. Te felicito, Claudia. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el mayor logro de tu asociación para con tus pacientes? Pues creo que el mayor logro es la, la, la gran fuerza que hemos alcanzado y la cantidad de pacientes que ya nos reconocen al darles la, la información, la tranquilidad. Realmente como logro así de, de la asociación, como a otras, ¿no? impactar en otros tipos de cosas, en incidir en políticas públicas, en otras situaciones, todavía no lo hemos logrado porque también de 2015 al 2020, al 2020 que llevamos, cuatro, tres años sin fracción todavía yo estaba trabajando. Entonces, a partir de hace un año que ya me logré jubilar de, de mi trabajo, pues empecé a, a Allá ver más las cosas administrativas y detallitos que tenemos por ahí pendientes. Pero yo creo que el logro más, más grande que tenemos es el, ya, ya tenemos grupos focalizados en ciertas ciudad, en ciudades, las más importantes. Obviamente aquí en la Ciudad de México somos la mayoría, pero le siguen en, en tamaño eh, la Asociación de Guadalajara. que Bueno, no es asociación, es otro grupito, parte de AMECAD la de San Luis Potosí también, que ya está muy grande, Monterrey, en Veracruz, en Oaxaca ya nos está buscando mucha gente, porque poco a poco hemos ido pues haciendo más difusión en redes sociales, que es la única forma que tenemos para, para, para movernos. Y no no yo he estado trabajando siempre desde, pues, prácticamente desde casa, no, no tenemos oficina, y estos cinco años han sido de estar buscando tanto la información como buscando que los médicos nos, nos escuchen. Tenemos afortunadamente médicos especialistas que nos dan su tiempo y nos dan su información, nos acompañan en las jornadas. Nosotros realizamos dos jornadas al año desde 2015, una es en mayo y una es en septiembre, donde se, se les da toda la información desde el inicio, que es el cáncer de tiroides, porque me diagnosticaron, qué va a pasar. Eh, qué, de qué me van a operar, por qué las, la operación fue así. Hay un tratamiento con yo reactivo, hay una dieta. Hay muchas situaciones que el médico en los 10 minutos que tiene de consulta no se los puede, digamos, decir todo. ¿no? Entonces nosotros ahí se lo, les damos toda esa información. Estas dos jornadas son cada año, en mayo y en septiembre. Nos auspician, nos ayudan los laboratorios, nos ayuda otra asociación de lucha, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que es que nos ha estado apoyando porque nosotros no tenemos recursos propios. Pero aún así, estos cinco años creo que hemos logrado mucho en cuanto a, a que se conozca sobre la enfermedad. Hemos asistido a congresos, hemos eh, buscado la, la forma de que la gente conozca que hay un lugar de referencia donde pueden buscar y donde pueden tener la información tanto de los médicos como de personas que han tenido el cáncer de tiroides. Te felicito nuevamente porque evidentemente es un trabajo muy arduo, es un trabajo desgastante, desde todos los puntos que lo quieras ver es desgastante. Nosotros en, en estos temas te entendemos perfectamente, la Federación Mexicana tiene 79 asociaciones afiliadas y pide un deseo que fue primero la asociación, también recibe muchos... Muchas necesidades que nos externa la gente que se acerca a nosotros. Es un trabajo desgastante, es un trabajo motivador porque es muy enriquecedor. O sea, cuando ves que un paciente sale adelante, y dices, valió la pena todo lo que estoy haciendo. Es, es meritorio lo que estamos haciendo porque ya se salvó uno. Y luego se salvan dos y luego veinte y luego cien y luego mil. Y eso es maravilloso. Eso, eso es genuinamente un esfuerzo humano que merece el mayor de los reconocimientos. Sí. A lo largo de... El camino que tú has ido avanzando, las tareas que has ido consolidando, te dejan claro que el trayecto que llevas es uno correcto. Platícame, ¿cuáles entiendes tú que son las tareas pendientes impostergables que se tienen que hacer por los pacientes que tú atiendes? Bueno, una de las más, más importantes, y creo que va a estar difícil, pero lo vamos a hacer, es que se logre que la atención al paciente después del diagnóstico se les, se les dé en el tiempo y forma. Porque algunos pacientes, sobre todo la mayoría, se atienden en las instituciones de salud, que son IMSS o ISTE o los hospitales regionales de alta especialidad. Y al ser un cáncer, digamos, de baja mortalidad y no tan, tan agresivo, a veces dejan a un lado la... la la cirugía, entonces el, esto le provoca al paciente y a los familiares, les provoca mucho nerviosismo, mucha inquietud. Bueno, ya me dijeron que tengo cáncer y ¿por qué no me operan? Entonces, esa parte la, la estamos trabajando y hemos logrado algo por ahí con los médicos, de que se les atienda en cuanto se les da el diagnóstico máximo a los dos meses, y el paciente tiene que estar operado. Otro tema es el yodo radiactivo que se le tiene que dar como un tratamiento complementario después de la cirugía, a la mayoría de los pacientes, le, como le comentaba, la mayoría de, lo, de los diagnósticos son de un cáncer papilar y el cáncer papilar solamente responde a un tratamiento con yodo radiactivo. Pero qué pasa al ser pocos los pacientes, me imagino que la, las instituciones de salud, el presupuesto, etcétera, no logra cubrir a tiempo el, el administrarle la dosis que viene tiene que ser a los, al mes y medio dos meses posteriores a la cirugía. Y muchas veces les dicen, no te preocupes, tienes que tomar ahorita tu medicamento y te damos el, el yodo hasta septiembre, hasta octubre, siendo que al paciente lo operaron en febrero. Entonces, eso no es posible. Hay unas guías donde dicen que el paciente tiene que recibir su dosis de yodo radiactivo independientemente del, de la fase del cáncer, porque hay estadios, 1 2 3 y 4 dentro del papilar, que los, los cuatro tienen el mismo pronóstico casi, y los cuatro se tratan con el yodo. Entonces los dejan los dejan mucho tiempo esperando el yodo, sobre todo en el IMSS, en el ISCE. Eh, el Instituto de Cancerología los sí les da la atención un poquito más, más pronto, pero todo eso lo queremos homologar y queremos buscar también hay una dieta que se hace y no se les da a todos los pacientes la dieta sin sal para que ellos tengan mejor captación de yodo y en vez de darles una dosis o dos, solamente se les da unas pero muchas veces no hacen la dieta y tienen una, dos, hasta tres dosis de yodo radiactivo y también el yodo radiactivo pues tiene repercusión en el, en, en el cuerpo, digamos. Entonces todo eso, más que nada la tensión, la información y que sepan la, las instituciones de salud y sus directivos que el tratamiento de cáncer de tiroides también es importante como cualquier otro tipo de cáncer, que se den tiempo y forma a los tratamientos. También hay un medicamento que no se les otorga, ni se les dice, muchos no saben que existe, que es la hormona recombinante. El paciente tiene que tomar un, un reemplazo hormonal al, al operarte, tienes un reemplazo hormonal. Es la levotiroxina sódica. Ese, ese medicamento lo tomamos diario en la mañana, pues para que produzca la hormona que producía la tiroides y poder funcionar. No funcionamos al 100, pero más o menos. Y entonces, cuando se les va a hacer el tratamiento del yodo radiactivo tienen que suspender un mes en la, la, la medicación, la levotiroxina. La tienen que suspender un mes porque este tratamiento, pues, no lo, no lo pagan los... No lo tiene el IMSS, no lo tiene, el ISTE sí lo maneja, el Instituto de Cancerología pues tampoco lo tiene, lo tendría que comprar el paciente y pues son dos mil, más o menos dos mil dólares lo que cuesta. Entonces todo eso también queremos, se ha estado trabajando desde también con algunas este con algunas diputadas y algunas personas estaban ayudando hace ya unos ocho años empezaron a buscar que se diera ese tratamiento, pero no se avanzó porque ellas no tenían en qué apoyarse, no tenían una, un, digamos, una asociación o un grupo que dijera, sí, lo necesitamos. Entonces, ya el seguro, el IMSS, ya lo tiene ahí como pendiente y eso lo, lo queremos trabajar, es la hormona recombinante. Entiendo. Y, pues, el seguimiento y el tratamiento del paciente que se haga en tiempo y forma. Realmente no es un cáncer caro, es un cáncer muy tratable y siento que no es tan caro como otros y no se le estaba dando la, la importancia. Algo que, gracias por tu respuesta. Algo que tú comentaste tiene que ver con un histórico en el universo de pacientes con este tipo de enfermedades. Eh, uno, los eh, funcionarios de la República, primero los de las instituciones de salud y luego los legisladores, eh, no nos ayudan, hacen su trabajo, esa es su obligación. Sí. Dos, los derechos que no conocemos los perdemos porque no los exigimos. Tres, si existe un medicamento en México que ya exista en el mundo para el tratamiento de estas enfermedades, se les tiene que dar. Permíteme hacer un comentario muy rápido. Paulina y Toto, mis hijos, Pali y Toto, que son enfermos Gaucher, están siendo tratados desde hace 24 años con, un, con una medicación específica. Una medicación eh, que hice que trajera el gobierno de México hace veintitantos años. exigí al presidente de la república, directamente al presidente de la república, en la oficina de la presidencia de la república, porque mis hijos estaban muriendo. La enfermedad que tienen mis hijos es muy difícil. Y en muchos casos los lleva a la muerte. El medicamento que toman mis hijos, que fueron los primeros enfermos con padecimientos raros atendidos en México, y luego después de ellos otros 602 pacientes que ya lo toman desde hace años, cuesta para cada paciente 275 mil dólares al año. Para cada paciente. Ok. Hice a que el gobierno de la república cumpla con su obligación, que es atender con medicación, atención profesional y trato digno a esos pacientes. Sí. Eso es lo mismo que tú mereces. Es lo mismo que merecen todos tus pacientes. Te voy a decir algo que tú conoces porque eres mexicana. Si en México no haces a que las cosas sucedan a huevo, no suceden. Me acabas de decir, hace ocho años un grupo de, di, de diputadas, hace ocho años y todavía no se consigue. Tú has hecho un trabajo muy digno, muy responsable y muy exitoso. La gente que está en, en torno a ti tiene que impulsar esta exigencia. No, no es a ver si quieren, a ver si nos ayudan, es esa obligación. No sabes... No sabes a mí cómo me gusta que me digan los eh, funcionarios de la República, vamos a ver qué podemos hacer. Me encanta que me digan eso porque siempre les digo, no cabrón, no me diga que va a ver qué puede hacer, haga su trabajo y con eso es suficiente. Porque si usted hace su trabajo y se deja de mamadas, vamos a poder entender que esto se va a solucionar. Eh, Claudia, lo que te estoy diciendo es así. Yo, yo le dije al presidente, cuando estuve enfrente del presidente, le dije, es usted el burócrata número uno de México, haga su trabajo. Y su trabajo es garantizar la salud de los enfermos porque eso está inscrito en la Constitución Política Mexicana. Haga su trabajo. Hace 24 años, 12 horas después, el medicamento que vale 275 mil dólares por paciente al año estaba en México para mis hijos. No quiero decir que haya otras formas de buscar estos ejercicios que son obligatorios para el Estado y un derecho que te asiste. Lo que quiero decir es que no podemos dejar que las cosas sucedan cuando ellos quieran. Tenemos que hacer a que sucedan cuando nosotros las necesitamos. Hay que cumplir con los requisitos, ser, ser parte de ser, primero ser parte de esta nación para que te atiendan, luego tener un instituto de salud o, si no, el Seguro Popular o el INSABI. De un niño, un niño diagnosticado con cualquier enfermedad rara, no tuvo ninguna culpa de nada. Mira, cuando hablas, y lo digo con enorme respeto, el que me merece este grupo de personas de las que voy a hablar, cuando me hablan de un diabético que no se cuidó, que le valió madre, que era bien chupe, que le gustaba el azúcar que y que a los 40 años está muriendo, Dices, pues que se lo cargue la chingada por tonto. Pero un niño que acaba de nacer, acaba de nacer, ese diabético recibe atención de las instituciones de salud y un diabético cuesta carísimo a lo largo de los años. Sí. Bueno, pero él, él no se cuidó. Bueno, pero un bebé acaba de nacer, tiene un segundo de nacido y ya tiene una enfermedad genética. Y tiene un segundo de nacido. No hizo nada para enfermarse. Él solito llegó con ya la enfermedad. Bueno, a esos bebés. No los atienden. O te dicen, como me expresaste, no, bueno, no se preocupe, esto no es tan, tan, esto no es tan difícil. ¿Usted se puede esperar un año para que le demos las, las quimios? ¿O se puede esperar un año para que le demos esto? O, o... Así te dicen, no, espéreme, espéreme. No es su madre sí, la que está enferma, porque si fuera su madre ya se la estarían dando. Ni tampoco es su hijo, porque ya se lo estarían dando. Aquí es mi familiar. Estas entrevistas, Claudia, tienen como finalidad reunir en torno a todos los entrevistados, setenta y tantos, las condiciones que en cada caso son reiterativas. Es decir, nos hace falta esto y lo dijeron 40 asociaciones. No nos han hecho caso en esto y lo dijeron 35 asociaciones. O sea, todo eso lo vamos a hacer en un absoluto síntesis que vamos a poner en la Presidencia de la República, en los, legislado, en los legisladores y en las instituciones de salud, IMSS, ISTE, Pemex, Sedena, en todas, en todas. Así como te dije que yo fui a ver al presidente, a obligarlo a que hiciera su trabajo, he visto, puedo ir a ver al secretario, al, al, al director, al, al que tú quieras, porque yo sé lo que se siente que se te estén muriendo. Tú tienes 360 mil plaquetas, mi hija tenía 500, se estaba muriendo. Y no podíamos hacer nada porque no había medicamento, pero de repente apareció y obligué al gobierno de la república a que hiciera su trabajo porque si no se me iba a morir mi Paulina. Y si se moría Paulina, me iba a morir yo de la tristeza. Entonces, para no morir, me hice lo que tenía que hacer. Tú, junto con otras mujeres, han hecho un trabajo destacadísimo. Te quiero decir que de las 79 asociaciones que tenemos afiliadas, escucha esto, 71 son dirigidas por mujeres, por algo será, ¿no? 71. Y 8 por hombres. Entre esos yo. 8 por hombres y 71 por mujeres. Otro dato. De las familias que tienen enfermos con padecimientos raros, 8 solo tienen mamá. Solo mamá. Sí. Por eso te felicito y por eso hay que hacer que las cosas sucedan. Hay seguramente algo que no te he preguntado, que a ti te gustaría mucho poder transmitir a la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Qué quieres decirles? Bueno, pues a lo, las personas que nos están escuchando que tienen este diagnóstico, les, les quiero compartir que, bueno, si tienen un, un buen diagnóstico, un buen tratamiento de su cáncer de tiroides, pueden tener una vida, digamos, normal con sus altas y bajas, porque dentro del tratamiento nos cuesta trabajo algunas situaciones, pero si, si mantenemos bien una, un equilibrio, lo podemos lograr. Y también buscando buscando que se nos dé tiempo y forma nuestro tratamiento y a las autoridades o a las demás asociaciones pues que sigan luchando porque se conozca la enfermedad. Yo sé que hay enfermedades más raras que la de nosotros, pero a nosotros dentro de los tipos de cáncer o algunas otras enfermedades sí nos ven como, como raros, ¿no? A poco todos estos son de cáncer de tiroides, ¿no? Pues sí. O sea, yo yo junto y llegan 80, aquí, o sea, yo les hablo y llegan 80, ¿no? Entonces si nosotros nos unimos y, y hacemos por todos los que vienen atrás, porque nosotros ya pasamos el diagnóstico, pasamos el miedo, pasamos todo, nuestra familia ya está tranquila porque estamos bien, pero viene mucha gente atrás y mucha gente que ya también la este, estuvo con nosotros, ya está bien y pues sigue adelante su camino, ya no, no siguió en el, lo que nosotros tenemos como idea, no de seguir creciendo, de seguir informando a la gente que, que, que nos busca y la gente que, que llega y tiene esta esta tranquilidad al saber que tiene un punto donde donde ir a buscar donde ir a hablar donde ir a platicar porque muchas pacientes aparte de toda lo, la afectación que te da eh, de pues digamos físicamente también en la parte emocional es bien difícil porque tenemos ya no tenemos la tiroides y la tiroides tiene mucho eh, que ver con las emociones entonces vienen de ataques de pánico, depresiones muy fuertes y todo eso lo, lo trabajamos nosotros. Hacemos reuniones mensuales, llegan ahí y salen muy tranquilas. También tenemos de, de cualquier forma psicólogos y, y tanatólogas, eh, psiconcólogas que nos ayudan a, a sobrellevar esto ya de forma más profesional. Pero realmente nosotros como pacientes le damos la, como pacientes digamos expertas o que ya estamos en, Dentro de este, de este tratamiento, de este cáncer en muchos años. Porque este curiosamente nunca te dan de alta, nunca te dicen, ¿sabes qué? Tú ya estás libre de cáncer, ya, ya te puedes ir a tu casa y ya tu seguimiento va a ser cada año, cada cinco años nos vemos después. no Nosotros tenemos que estarnos checando a veces cada mes, cada tres meses. Entonces todo eso hace que la gente nunca se, se despegue de, de su tratamiento y siempre tenemos que estar pendientes de esto. Y es lo que queremos hacer, que se nos logre, que se nos que se nos dé en tiempo y forma nuestro tratamiento que sea necesario. No, no es un cáncer tan caro. Yo te agradezco mucho esta entrevista. Te agradezco primero que nada que haya sido tan puntual. Eres de las poquitas entrevistadas que son puntuales. Ay, Siempre tienen cualquier cantidad de pretextos que a veces entiendo, pero bueno, pero no te agradezco eso. Luego te agradezco tu amabilidad, tu generosidad en tus respuestas, tu genuina fórmula de comunicación. Eso te lo agradezco mucho. Y por supuesto, estoy muy honrado en haber podido conocer de viva voz estos temas que tienen que ver con tu esfuerzo del diario. Permíteme hacerte una pregunta que no tiene que ver con esto. Tiene que ver con un recuerdo. Cuando tú eras niña, veías las caricaturas. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuál era tu personaje favorito? Pues me gustaba mucho Tommy Jerry. Tommy Jerry. Con esa sonrisa que se te dibujó en el rostro hablando de Tommy Jerry, quédate toda la vida. Te felicito por tu trabajo, por tu dedicación y por todo lo que haces por muchos mexicanos que tanto necesitan de tu apoyo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Te pido, por favor, en 10 segundos corto la comunicación, por favor, tú apaga tu comunicación también. Okay, Muchas gracias. Gracias. gracias Hasta luego. Muchas gracias. A ti, luego, gracias. Claudia. A Buen ti día. Claudia. Igualmente. Gracias, gracias.